y con sus omisiones, hoy los colombianos están viendo que hoy este gobierno y usted son las botas fuertes del terrorismo. Están viendo que tienen las botas fuertes del narcotráfico. Están viendo los colombianos con sus actuales y omisiones que tienen las botas fuertes del reclutamiento de niños inocentes. Y esto no lo digo en vano, ahí están las cifras. Gracias, presidente. A mí la verdad me da vergüenza de ustedes, generales y ministros, lo que he escuchado aquí. Escuchar de un joven que no ha portado el uniforme decirle a un general que debe disculparse. A un tipo que no ha estado en la guerra, que no ha hecho una requisa, que no ha expuesto su vida. Tener la conchudez de venir acá y decirle a un general que se disculpe. Atrevido, un pechifrío que iba a la guerra y decirle a un general que se disculpe. ¿De dónde pasa eso acá? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Cómo se atreven a tanto? Yo celebro que las fuerzas militares sean institucionales, que no sean politizadas. Y les hago un llamado a los compañeros de la oposición que han hablado aquí hoy a no fracturar la relación del Estado y las fuerzas militares, ni con nosotros hoy ni con los próximos gobiernos como nosotros lo hicimos anteriormente. Las fuerzas militares son de los colombianos, no hay ningún partido de gobierno. No tienen ideología, protegen la vida de toda la nación y no la pueden circunscribir a un solo partido. Y le repito, así como le busqué el otro día, varios militares y militares me dicen, díganle que no nos representa, que no nos vemos representados y no representa a todas las fuerzas militares. Como los policías, que ahora vimos un congresista con gorra que dice congresista policía, pero nunca fue policía. Un congresista que gana 30 millones y los policías chupando solo y pasando la hora en la calle. Y para ellos nunca aquí ha habido una reforma. Para ellos nunca ha habido aquí un grito de decir que les dan el dinero o a las esposas. No, sin hipocresías y sin manoseos con las fuerzas militares. Sin conchudez, sin oportunismos. Pero si uno no ha sido de las fuerzas militares como yo, que me pongo una gorra ahora y decir soy el policía congresista del pacto. No. Mi mayor respeto a la labor que ustedes desarrollan, los soldados y los policías. Los admiramos, los apreciamos, los defendemos a nuestras fuerzas militares. Gracias por hacer todo lo que hacen. Quiero presentar, continuar con mi...